La foto mía, ¿sí? Cucuteños sacaron este panfleto con una alcarroñera y la foto mía. Sí, una becarruñera que dice que es sinónimo de la muerte, tratando de intimidarme y decirme que me van a matar. Usted no me va a intimidar. De aquí de Cúcuta no me voy a ir y el 2 de marzo voy a estar allá. Llamo al señor Gerardino, secretario de gobierno de la alcaldía de Cúcuta. Hablo por teléfono con él, por WhatsApp. Me dice, pase bollito por la oficina que le voy a firmar el permiso para el 2 de marzo. Ayer que salió el video de Ramiro Suárez Corso, todo cambió a las 4 de la tarde. Ya no hay permiso para el Parque Santander. ¿Quién da la orden? El alcalde de Cúcuta, que no es César Rojas. El alcalde de Cúcuta, que es Ramiro Suárez Corso. Imagino que de arriba dijo... Pernilla, no lo dejan ir al Parque Santander. No solo yo, vamos a ir mucho, señor Ramiro. Entonces, no hay permiso y hoy sacaron un comunicado del Ministerio del Interior, artículo 2893, donde dice el Ministro del Interior que sí hay derecho a que nos manifestemos en el Parque Santander. Entonces, señor Ramiro, ¿a quién le hacemos caso? a usted. Ramiro no canta el himno de Cúcuta, el único himno que canta Ramiro es el himno de la codicia. Usted puede votar por el que quiera, no hay partido político, no hay color político. Usted puede votar por Iván Duque, puede votar por, por Marta Lucía Ramírez, que es un buen elemento. Puede votar hasta por Ordóñez, que destruyó a Petro. Puede votar por Sergio Fajardo. pero vote a conciencia y no vote el voto. Por el único que no se puede votar es por el señor Vargas Lleras, que tiene a todos los Ramiro Suárez Corso y a los Kiko Gómez de Colombia votando por él. Vargas Lleras encarna la corrupción radical. El día que yo fui candidato al Senado de la República por cambio radical. Ese día me llamó el señor Germán Vargas Lleras y le digo, señor Germán, usted sabe que en Cúcuta hay una persona que se llama Ramiro Suárez corso Es un personaje que está acusado de homicidio, tiene relaciones con bandas delincuenciales. Ese personaje está apoyando a alguien de cambio radical que se llama Hernando Angarita. Me colgó y nunca más en la vida me volvió a contestar. Lógico, hoy me doy cuenta por qué, porque están alineados los dos. Me pregunto, ¿dónde están las autoridades cuando en la picota no se puede tener ni siquiera un celular? Y el señor Ramiro Suárez corso tiene una oficina donde habla por Skype con todos los norte-santandereanos que son los líderes y el que maneja y los que tiene arrodillados. ¿Dónde están? La Fiscalía, ¿dónde está la Procuraduría? Yo sé qué es lo que sucede. Como Germán Bargalleras también maneja el INPEC, pues todo está arreglado y permite que él se dirija con todos los cucuteños y los amedranta, porque dicen: si no votan por él, los jodo no señor, ¿por quién no se debe votar? pues a conciencia, ¿por quién no se puede votar? por Juan Fernando Cristo, que es de Ramiro Suárez Corzo por Jairo Cristo, cuando el Guillermo Mora Juan Manuel Corzo. hay buenos elementos en el norte de Santander, busquen un candidato ustedes, que voten a conciencia que si tengo miedo, pues claro que tengo miedo pero tengo muchas más ganas, porque creo que hay una esperanza en Cúcuta, en el norte de Santander ahí me llamó mi mujer, arrechísima a decirme, no joda, permía, sálgase de Cúcuta que lo van a, pero no es así, aquí me voy a quedar también lo hago por ella, por mi familia por los cucuteños, y ahí es el. 2 de marzo vamos a cantar el himno de Cúcuta del Norte de Santander con la mano en el corazón porque ahí es que llamamos a Cúcuta, en el corazón claro, y la gente le dice a uno en la calle Gregorio, no se meta en eso, mijito váyase para Bogotá, no se quede aquí en Cúcuta, aquí estoy, aquí me quedo, de aquí no me voy a ir, pero yo sé que somos muchos más que son las madres cabezas de familia, que hay universitarios que están indignados, que hay comerciantes, que está la Francisco de Paula Santander donde la gente también está indignada donde está la Universidad de Pamplona, donde hay madres cabezas de familia, donde hay mujeres que son perracas y que creo más en ellas, donde hay hombres con pantalones que quiero que lleguen allá el 2 de marzo y no nos dejemos ameraltar. Y así quede solo en el Parque Santander. Ahí voy a estar a las 3 de la tarde, el 2 de marzo, este viernes. Y usted, Ramiro, no me va a joder.